Buongiorno, buenos días de Juan Pablo, el giorno de hoy voy a hacer un allenamento per legamba. gamba, he portado con esta valilleta con el peso, con el peso aproximadamente cuesta valilleta pesa 20 kilos, 20 kilos, no te preocupes si tú en casa no hay el peso, tú puedes prender una confección de, de agua, de un litro, de dos litros, yo anteriormente He hecho un video con, con peso, y con estas con confesiones. Si tú hoy no hay un peso como este, no te preocupes. Vayas en cocina y prende las confesiones de agua. De un litro, dos litros. Lo importante <ríe> lo importante es hacer estos ejercicios porque te, te van a ayudar a dar un poquito de tono a tu gamba. Ya cuando tú vayas en palestra le puedes añadir un peso más più, più pesante. Pero con este peso... Es un peso per mantenerse, para mantenerse. Ok, voy bueno, okay, bueno, a lachar el puesto. Ok, voy a echar el puesto. Vamos a movernos un poquito, un poquito, un poquito. Vamos a enviarle una información a nuestro cuerpo que vamos a hacer con esta actividad física. Fácil un poquito de movimiento. Me muevo, me muevo. Me muevo en el puesto. Italiano, español. Fácil con la Lo importante es que tú me guardes y falle el ejercicio giro giro giro giro giro giro giro ok perfecto, muy bien. vamos a hacer este rescaldamiento que dura 3 4 minutos y después iniciamos con nuestros ejercicios per la gamba, voy a hacer solamente tres ejercicios, y en la pausa que voy a hacer, voy a meter un poquito de piegamento sulle braccia en español, las flexiones la, la velita. en inglés Pusha, pusha. Ok, prepárate Oiga, no, no no veo el peso, no veo el peso, voy a apostar el peso, ¿va? el peso ah, El peso, ¿va? 20 kg, 20 kg, no se esqueta el agua, importante el agua, el agua, el agua, el agua, el agua Aproximadamente son las 7 y media de la mañana Me estoy desveleando, me estoy desveleando, me estoy desveleando ok incrocio e scendo lentamente lentamente perfetto cambio ok avro e scendo tipo scuote tre in più due in più uno in più ok perfetto Voy no, a llevar atrás en talón Debo hacer un poquito de stretching Estoy un poquito con, un poco con contrato. Debo hacer yoga yoga. Son los cuales del parco de treno Es muy vecino al estadio San Siro Ok, perfecto Vamos a hacer unos ejercicios para rescaldamiento Tú lo guardas y después inicia a farlo con me ok oiga la ambulancia siempre se fue al casino camilano 3, 2, 1, inicia vamos a hacer esto va, questo. sale un piccolo riscaldamiento ok vamos a meter un poquito de ritmo ok ¿cuánto faccio? vamos a hacer 20, 20, 20, 20 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7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 Vamos a hacer un poquito de, de, skipping, de skipping, preparate, 4, 3, 2, 1, inicia, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en 10. Uh, ¡Ah, ah se este, ¿no? El batito cardíaco sale un poquito. Ok, ahora, 20 jumping ya. Prepárate. 4, 3, 2, 1, inicia. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 1 2 3 4 5 6 7 8 9 en 10. Ah, no te rinda. No te rinda. Voy a voy a aprovechar para enviarle un saludo a Fabio de Gianni, donde se encuentre, donde se trove Fabio de Gianni. Un saludo, gamba, gamba, gamba, gamba, y en la pausa, piegamento, pusha, velita, perfecto, perfecto, uh. me piace, me piace, ok, vamos a hacerlo nuevamente con este riscaldamento, todo de fila, todo de fila, vamos a hacer solamente 10, ok, prepárate, 3, 2, 1, inicia, 1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 no hay un peso, no hay cuestas manubri a casa. No te preocupes. Prende la confesión de agua. De un litro, dos litros. ¿Ok? Vaya en la cocina y prendela. Vaya en la cocina, vaya en la cocina. O si tú hoy no puedes hacer esto, pues te la que el link del video que he hecho procedente. ¿Ok? No se pierde tiempo. Se inicia nuestro primo ejercicio. Vamos a hacer squat. Faccio a fondi. Tuve en uno, tuve en uno. Ok, me preparo. Veo un poquito de agua porque el sudor se apotera de mí. Uh. Estamos en el parco de tren, la gente corre, camina. Está con el cañolini. Tuto. Ok, vamos a iniciar. Vamos a iniciar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer. 10 squats dopo faccio a fondi fino a questo punto, fino a questo punto arrivo qua, faccio 310. 10 dieci. Dieci. vado da A a B e de B a. a. Quello è solamente una. Questo lo voy a ripetere 3 volte ogni esercizio, ok? Si si parte, si parte, si parte, si parte. Adesso. Adesso. Vamos a fare squat. 4 3 2 1 inizio uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, otto, otto, vado avanti, cammino, blocco, e scendo, blocco, Ok, perfecto. Nueve, ocho, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dos ejercicios en uno. Piego. Piego, ok un altro ok, perfecto uh. nuestra prima serie. vamos a añadir un poquito de piegamento vamos a hacer 10, 10, 10, semplice, semplice 1 2 3 7 8 9 en 10 esto lo repito 2 en antiguas 2 voltas dopo que lo repito 2 voltas voy a cambiar ejercicio el próximo piegamento vamos a modificarlo no solamente vamos a hacer normal, normales vamos a modificarlo uh. Tú tomo este esfuerzo Vendrá pagato, Fabio, Fabio, no seas estanco, no? Niente estanqueza esa esto, niente, niente. Uh, ok, se, se parte con la segunda. Ok, siempre otro. Abro la estesa misura a la espalda. Va en dietro, que el ginocchio no supere la punta del pie. 3, 2, 1, se va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vado avanti, 4, 5, 2, Sí, bueno. okay. ¿Cuánto debo fare? Otto, otto, otto, si sí, va, sí, va. Uno, due, tres, lento lento, lento, lento último, último, último ok ciegamente ahora eso, siento brazo contrario toca espalda contrario ok prima, vanno a fare 10, 10, 10, mandalo qua, inizio con destra, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, tutto questo sforzo verrà pagato. Te lo digo yo, te lo digo yo, no es uno, es uno, te regalan bien, bien, debe esforzarte, esforzarte. Oiga, están arribando a jugar el basquet, a entrenarse, para jugar el control y más, para darle un poco de fastidio en el rimbalse. Ok, tengo un poquito de agua. ok, perfecto, voy a repetirlo nuevamente, nuevamente, la última, la última, última vuelta, la última vez <ríe> y dopo cambio de ejercicio, ok abro a igual misura de la espalda. peto peto, tiro peto poris Perfecto. Uh. Nuevamente. Ah. No te rindas. Fabio, Fabio, no te rindas, Fabio. Ok. sí va. Otto. Uno. Dos. 20 kg Prende tú las congestiones de agua Que pesa 10 kg Hola, tos Que nos manca Que nos manca Ciegamente A ver Pulpo de brazos Avante Ok 10 1 2 3 4 5 6 7 8 Con estos ejercicios estamos elaborando la parte anterior la interna y posterior ya habíamos faltado la, la anterior ahora veces la, la posterior vamos a par esta. Stack. Uh. Fabio, Fabio, Fabio. si sí. tú ancora, no te has inscrito a este canal. Inscríbete a eso, inscríbete a eso okay. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacer stack. Lo paso de lata, así pues guardate la posición. Importante. Vamos a abrir a la extensa misura de la espalda. A la extensa misura de la espalda. Bloco ginocchio. Esquina directa. Y salgo. No vamos, a, vamos a, a tirar el, el ginocchio avante. Esto no. Bloco ginocchio. Tiro en dieta glúteo. Esquina directa. Y salgo. Ok. Vamos a fare 12, 12, 12, 12. Tú a casa le puedes ayudar de tu peso o no, menos peso. Ok. Prepárate. 3, 2, 1. Enís. Es hora de caer en el mundo. Ok. guardalo qua guardalo que hagas aventura a la espalda. lentamente lentamente. Esquina, divisa. Salgo. Ok. Nuevamente. 2, 3. 4. 5, quanto tagli gli usi? 6, 3, 8, 9, 10, 1 in più, 2 in più, 3 in più. Último, último, último. Ah. Perfecto, perfecto. ¿Cómo a mí? Adesso, use it, use it, use it. Cosí elaboramos un poquito. le fachamos énfasis al principio. el trichipi. ¿Te encuentras? Fermo, fermo, fermo, fermo, ok spiegamenti chiusi, chiusi, chiusi qui e va, guarda chiusi posso fare 10 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 uh. ah! Tú tocó este pues esfuerzo, vendrá a pagar. Te lo digo yo. Te lo digo yo. Y no guardame, mí. ¿Cuánto tiempo que pasó ginástica? Piu de 20 años. Oh, la hola la hola, Creo que me han ya una zanzara. Puro vitamina, pi proteína ok, a no, la próxima, a la próxima, a la próxima Fabio, Fabio de Gianni, ¿Qué sucede Fabio? Never stop ok, segunda, segunda, segunda Puede guardar, va, el centro Uno, contrae con el glúteo. Dos Tres Cuatro Cinco Seis 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. ok Ciegamente Yo ¿Qué, ¿qué cosa faccio? Voy a. Voy a centrar y faccio tipo un mountain climber. Un mountain climber. Ok? Prepárate. Prepárate. Guarda. Guarda, guarda. Ok, prepárate. 3, 2, 1. Inicio, guarda. 1. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Uh, estamos casi finalizando nuestro segundo de gamba. Con esto estamos elaborando la parte posterior. Isquiotibiales, brise crudales. Ah, Depende un poquito, ¿no? En palestra tú le puedes ayudar 10 un peso, pero puesto, te sirve para un poquito de tonificación en casa para que no riesgas andar en palestra. Ah, te facho sudar, te facho sudar. Ok, prepárate. Vamos eh, para el último, el último, tres vueltas, Toda casa le puedes hacer 4, 5, todo lo que voy. No soy tu forma Adesso lo faccio qua dentro, fronte Ok Quattro Tre Due Uno mm Riva -hmm. Ok Due Letto Tre Quattro Cinque. Lo continuo più 10 Tre Ti dobbiamo chiusi dietro 10 1 2 3 4 ah, y 5 Piegamente Piegamente Oiga la sansara, guarda estoy mangiando la proteína, proteína ok, piegamente, piegamente ok, adesso, 10 piegamente con ok, será dura esta, será dura, pero tú debes probar, mira comando ok, ok, si sí va, si sí va 1 2 Seca. Seca. Okay. Okay. Uh. Uh. Madre de Dios 60 De 10 en 10 60 Ok Adesso. Manca El último ejercicio Per legame Cuatro, que vamos a parar Madre de Dios Fabio, Fabio, Fabio de Gianni, mira comando. Cuesta, cuesta el tío duro. Yo probaré. ¿Qué vamos a hacer? Prendo el peso, voy de frente. Abro grande, voy a hacer esto. Uno en dos. Laterales, laterales. Ay, ay, ay. Uh, veo un poquito de agua. me sonó está todo allí presto, pues sí está arribando el sole. Agua pura y natural. No dimenticare de dormir al menos 6 a 7 horas. manjar sano y correctamente. Mira comando, mira comando. Y alenarte fuerte, alenarte fuerte. El único método para de es mangiando bien y esforzándote. Ok. Basta de hablar tanto, de hacer el furbo para reposar. Y el que continúa me fa morir aunque ti, aunque tú. Ok, prepárate. Ok. Ay, madre de Dios. Este me fa a morir. Ah, abro grande. Abro grande. Ok, si sí va, si sí va. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nove. Diez. Uno. Dos. 3, 4, 5, 6 y ascendo ah, Madre de Dios oh. Es duro, Alena la gamba sin que sea duro Difícil, pero no imposible Ok, piegamento, piegamento normales, abro pie de dietro ok 4 4 3 2 1 inicio 1 2 3 4 5 6 No te rindes, no te rindes, tío hay ah. un gladiatorio, si hay un gladiatorio, un esparco Lo que sucede que yo me estanco a esta hora porque Vean con una presta. Cinco peleotas. vamos a parar esta es la segunda segunda haz eso, lo hago así de lado abro grande la idea es encender encender lo que tu più riesca ¿no? pues esta gamba mía está en work in progress hay que meterle più peso <ríe> meterle più peso y de más peso ok, preparate preparate para hacer 16 preparate. preparate prendo el peso avro ok, avro grande y se va 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8, 9 10 1, 2 tre, quattro, cinque, sei dieci, dieci pigamenti, dieci, dieci. quale facciamo? quale? quale facciamo? cosa fare normale? normale? ok Prepara. 3 2 1 inicio inicio, inicio, normal 5 6 7 8 9 e 10 uh. se siente, no? se siente en più le braccia o le gambe. ok manca uno, manca uno y finalizamos por el giorno de hoy les recuerdo si tú ancora no te has inscrito a este canal escríbete a eso, láchame tu comentario, láchame tu comento pablo el ejercicio me piace, pablo puedes hacer un entrenamiento pero per el trapecio lo hacemos. pablo un entrenamiento per el corpacho lo hacemos. pablo hay un entrenamiento para trabajar el finanzata, finanzati. bueno no pero no lo hago yo, pero no lo hago. Ok, ok. Respira profundo. Bebo mi último gocho de agua y vamos a hacer el último. eran 7, y sí, vamos a hacer el 20, 20. Todo este esfuerzo vendrá pagado. Mira, comando Fabio. Fabio de Gianni, ¿cómo es? Ok, perfecto. Una no bella dona que va caminando, guarda. la motivación. Ok, perfecto. Topo de cuesta y voy a andar a elaborar. Entro de 10. Vale. No digo muy solo suele 8. Ok. Ya subo. Perfecto, vamos a dar el último, el último, el último, el último, el último. El último. Último, abro grande, abro grande, grande, grande. Ok fare 20, 20, 20, ok, 4, 3, 2, 1, ci si va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, No es posible. Uh. Último piegamiento, último, último piegamento. ¿Cuál le faltamos Vamos a hacer esto. Piegamos y los dos brazos avanti. ¿Va bien? Tipo Superman. Esto será un poquito più difícil, pero no es imposible de hacer. Prepara 4, 4, 3, 2, 1, finiscio, cuatro tres, cuatro, cinco, seis, habíamos falta, Ya la habíamos falta, soy un guerrero, soy un guerrero, todo este esfuerzo vendrá pronto, gracias por guardar todos estos ejercicios físimas, si tú ancora no te has inscrito, inscríbete a eso, gracias, no dimenticare de hacer estrés, te voy a dar la bola de eso, subito, y te lo faccio, gracias, gracias, de cuore, ¡Pablo!